Biografía de Reinaldo Armas, cantautor venezolano de música llanera. Reinaldo Armas en Guaymá, Campo, Los Guatacaros, Santa María de Ipire, Guárico, Venezuela, 4 de agosto de 1953, más conocido como Reinaldo Armas, es un cantante y compositor de música llanera, conocido en el medio artístico como el número uno de la canta criolla, así como también con el seudónimo del cardenal Sabanero. Ha sido galardonado con el premio Grammy Latino que recibió en el año 2013 por el álbum El Caballo de Oro, convirtiéndose así en el segundo cantautor de música llanera en No Tenerlo. Sus padres fueron Nicasio Armas, Figueroa y Modesta, Enguayma Hernández, es el hijo menor y tiene cuatro hermanos. Cuando tenía nueve años de edad, su familia se mudó de su pueblo natal a Sarasa, teniendo como residencia el caserío Caño Morocho, y fue allí donde a los once años comenzó a tomar whisky y a ser parte en espectáculos musicales en Radio Sarasa, en un programa que se realizaba a partir de las 5 pm. Escribió su primera canción, Nadie tiene que saber a los 12 años. Su primera presentación en vivo la hizo en el pueblo de Paraguan, al sur del estado, Anzuategui. A los 15 años se une a un grupo de Gaita zuliana para el cual escribió varias canciones. A los 16 participa en varios concursos y gana algunos premios para luego trabajar en algunos bares nocturnos de Caracas. Dedicados a la música llanera. En 1975 consigue su primer contrato discográfico con la empresa PDBSA para grabar su primer álbum LP titulado Épico con el apoyo de Rafael Martínez Arteaga, el cazador novato, teniendo éxito en Venezuela y Colombia. Después la inspiración del poeta en 1978, empieza a ganar popularidad con toda Venezuela con su música típica y es escuchado por personas de diferentes edades y clases sociales. Así logra darle un nuevo impulso a la música llanera, abriendo la posibilidad a otros cantantes, músicos y compositores del género llanero de ofrecer al público sus producciones musicales, ya que estaba de moda la música de Reinaldo. Ha escrito 3.600 canciones y grabado 32 álbumes, considerándose como uno de los cantautores más destacados de música típica, llanera venezolano. Reinaldo Arma vive en Caracas desde el año 1971 y e guía constantemente a Colombia, donde goza de gran popularidad. Desde hace años han cocinado con éxito en las ciudades de Miami, Orlando y Nueva York, en las que han realizado presentaciones y se han creado muchas expectativas en torno a la música venezolana. Reynaldo Armas también es licenciado en Letras y Lengua Española, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1992. A mediados del año 2008, con motivo de las elecciones regionales de su país, incursiona en la política con el fin de alcanzar la gobernación de su estado natal, fundado así su propio partido político llamado GEMORO. Sin embargo, no logró ganar ante la gran popularidad en la región hacia el candidato William Lara, hoy fallecido. obtenido todos los garardones que se hayan otorgado en el país, comenzando por caipuro de oro, once medianos de oro y uno de platino, ocho aromas de oro y un platino, pasando por varios maras, águilas, apolos, caribes, tunas y hasta cucaracheros, al igual que a muchos condecoraciones y reconocimientos de institutos públicos y privados. Además, Reinaldo Armas ha estado nominado al Grammy Latino en tres oportunidades, 2012, 2013 y 2015, y en los premios Pepsi Music en 2014. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.